Más y más profunda, uno, me dices dónde estás. Estoy en el planeta Tierra, pero cuando era planeta todavía no logramos, es decir estás en la tierra original sí y veo a una persona un humano la tierra original vibraba en ese entonces en quinta dimensión antes de ser bloqueada e intervenida atrapados los humanos luz y luego con tecnología crearon una copia y eso es lo que se llama holograma el holograma, para ser creado, llevó miles de millones de años y en sus inicios se conoció un continente que se llamaba Pangea. Sí, estoy en el momento exacto en el que están empezando a hacer la copia de la quinta del planeta al aspecto físico. Ah, muy bien. ¿Estás en el momento en el que se pretende realizar la copia del planeta? Sí, del planeta y de los humanos que están ahí. O sea que estás en un laboratorio. Es un laboratorio muy grande, pero está es como si esa misma copia de quinta la hicieran en cuarta. Y se hiciera un laboratorio enorme alrededor. Sí. Porque de hecho el laboratorio es, es más grande que el planeta Tierra. Es, es enorme. Es como si fuera un planeta gigante. Y adentro estuviera el aspecto de cuarta dimensión. Y veo que están analizando, están observando... El porcentaje de moléculas. Están viendo también cuántas moléculas hay por humano capturado. Están midiendo la frecuencia también. Cómo volverlo más denso. Exacto. Hay muchos científicos alrededor. ¿Cuántos? Hay millones y hay grises y reptiles científicos. Millones de científicos, claro, es un planeta laboratorio gigante, están en un proceso de, de adecuar, es un trabajo enorme porque tienen que adecuar um, un planeta, adecuar seres humanos, adecuar plantas, adecuar animales, es, es un trabajo enorme. Sí, es muy grande, pero también es muy meticuloso. Porque veo que en las mismas computadoras que están alrededor del laboratorio toman partícula por partícula y las van uniendo. Porque veo que utilizan tecnología en donde pueden separar la molécula y la van conectando con otra para ver la densidad. Partícula por partícula, así consiguen densificar al sí. unirlas. Sí, así es, como si fuera un tejido en donde van uniendo punto por punto y se va solidificando más, se vuelven más densas esas moléculas, esas conexiones de moléculas. Muy bien, Rafael, atento a la información que no es cualquier cosa. Uno, dos. Si surge una pregunta en relación a lo, al desenlace de la información, me avisas para que la haga. Bueno, ok. ¿Y quién dirige eso? Debe haber un... ¿Te detectaron? ¿Sigues allí? ¿No, eres, no, no estás siendo detectada? No, todavía no me ven. Muy bien. Describe a esos científicos. Hay de muchos tipos. Los que son de tipo gris son muy altos. La cabeza es más grande de los grises comunes altos. Traen unas batas, pero estas batas son metálicas. No, no son las típicas batas que traen puestas. En los dedos tienen una especie de anillos como con un plato pequeño para poder ir conectando y moviendo las neuronas, las moléculas. Y los reptiles que están ahí, los científicos, son muy altos, miden 2 metros 78. Estos no son muy fornidos, son más de complexión más delgada, pero la cabeza es un poco más grande de lo habitual. Tienen cola, caminan erguidos. Algunos tienen escamas y otros no. Hay verdes y azules. Correcto. Identif y hay... Identifica líneas de mando, jerarquías, hasta que llegues al, al responsable de, de ese proyecto. Y si te detectan, me lo dices. Siguen sin verme. Sí. Hay varios jefes. Hay varias jerarquías. Estoy buscando el más alto. Varias jerarquías. Sí, hay líneas de mando para que puedan ejecutar correctamente todo el proyecto. Implica la formación del holograma tierra, implica adecuar todo un sistema a leyes físicas, implica la creación o modificación del reino animal, vegetal y todo lo que nosotros conocemos acá de manera que es un proyecto enorme hay un ya encontré de los más altos, es un dragón negro de cuatro cabezas, pero arriba de él hay, hay otro ser pero no es un, no es un dragón es diferente. Tiene genética reptil, draconiana y lo que conocemos nosotros como humano también, pero es diferente. Arriba otro ser por encima del dragón. Sí. Estás, estás frente al dragón. Sí, lo estoy viendo. Está organizando y mandando órdenes a los que están abajo de él. Les está pidiendo los reportes. Y cuando dices que hay otro ser por encima del dragón, ¿es porque lo estás viendo? Sí, está en otra nave. Él está en una nave. Pero la nave es diferente. Es como si fuera plasmática, pero negra. Y la energía para alimentar esa nave es emitida a través de una pirámide con punta arriba y otra pirámide punta abajo de cristal, pero es tecnológico, no es biológico o de luz. Entiendo. ¿hay Humanos Luz allí en ese proceso? Cuando dijiste que estaban adecuando el modelo biológico, ¿es porque hay Humanos Luz allí? Sí, a los Humanos Luz los, los están analizando en otra parte del mismo laboratorio. Te mueves, identificas la conexión de Rafael con el humano Luz, que permitió la conexión en la que te encuentras lo tengo enfrente perfecto, ¿en qué condiciones está? está en una cápsula con un gel que lo inmoviliza pero pudo sacar un dedo de ese gel y no se han dado cuenta de eso. Es decir, que sabe que estás ahí. Sí, está inconsciente, o sea, está dormido, pero no está completo, o sea, conscientemente está despierto, pero su aspecto luz, su cuerpo de luz, está como dormido, inmovilizado. No entiendo. Sí. Pregúntale si sabe que estás ahí, si es consciente de tu presencia. Debe responderte telepáticamente. Sí, me dice que sí. Y está contento de que haya llegado las señales que he estado mandando. Por eso sacó el dedo. Sí, dice que gracias a eso ha podido estar mandando señales, unas ráfagas de luz de conexión alta, como si fueran una, una línea de conexión de luz, pero se va, se potencializa a momentos y es lo que he estado haciendo para mandar señales. Muy bien. Dile que identifiques el momento de la creación del holograma Tierra y la adecuación de la vida. En lo que podría, en lo que podría significar un control de mayor seguridad por parte de esos seres. Sí, de hecho me dice que ya tiene poco de que los habían capturado en cuarta que lograron sacar una copia pero dice que no salió perfecta la copia en cuarta dimensión y están trabajando sobre esa copia para poder hacerla en 3D que es el momento preciso en el que se está terminando la investigación para el aspecto 3D pregúntales si su captura obedeció a la guerra entre mundos cuando el planeta original básicamente fue intervenido y por eso él está allí. Sí, dice que sí, que él fue uno de los que intentó proteger y evitar que se hiciera esa captura. Pero también sabe que hay un propósito más alto de por medio, Exacto, pregúntale si sabe si sabe que Sion de Alfa fue capturado y lo están modificando. Me dice que no lo sabe, que perdió contacto con otros humanos, solo pudo mandar señales a lo que sería su futuro aspecto físico para que intentara para que el momento en que lo pasaran al aspecto 3D no olvidara del todo lo que realmente es pero que no ha tenido contacto con otros humanos todavía muy bien dile que tuvieron que haber pasado por muchas encarnaciones para llegar a este punto estamos en la línea o procedemos de la línea de tiempo 2022 Sí, me dice que él ya lo sabe. Que él ya sabe de que el tiempo realmente no existe. Exacto. Dile que van a ser sacados de allí. ¿De acuerdo? Sí, me dice que el momento ha llegado. Muy bien. Vamos con el dragón de cuatro cabezas. Ya, lo tengo enfrente. Todavía no me ven. ¿Todavía no observas? Yo los veo, pero ellos a mí todavía no me detectan. Muy bien. Pregúntale a ese dragón ¿Qué tiempo les llevará a crear el holograma tierra copia del original? Y qué tiempo les llevaría crear todo un sistema para garantizar el equilibrio de la vida humana en un sistema controlado por ellos. Ya me ves. Te... Exacto, ya te está viendo. Y Pero me dice si... directo contigo. Entonces pregúntale cómo se llama. Babuk me dice. Babuk. Déjame con él. Haz cambio, uno. Dos. has cambio, déjame con Babu. Tres ahora. Hola, Babuk. Hola. ¿Tú eres también un científico? No, del todo. Yo soy general regente. Tengo conocimiento científico, pero para el trabajo que se requiere están los otros. Yo te estoy hablando de la línea de tiempo 2022, holograma Tierra. Creo que estamos muy atrás en el tiempo. Sí, eso veo. Cuando me hablaron detecté una anomalía en la presencia de ti y de la chica. Eso me comprueba a mí que ustedes no se pueden ocultar en, en ninguna parte, ni en ninguna línea de tiempo, ni con ninguna tecnología. Nuestra tecnología es avanzada, pero no nos permite movernos en líneas de tiempo como lo haría un humano teniendo su potencial activado. Exacto, esa es la limitación que ustedes tienen y nosotros tenemos la enorme ventaja de deambular por líneas de tiempo y conseguimos la forma de cómo hacerlo. Sí, es lo que observo. Interesante momento. ¿Ese planeta laboratorio podríamos decir que es una especie de copia, adecuado, de copia del planeta original Tierra quinta dimensión adecuado para el propósito de crear el holograma? Así es. Es imposible crear una copia directa sin tener un aspecto de cuarta dimensión. En la cuarta dimensión se cuenta con la tecnología suficiente para poder crear más densidad molecular y conexión entre las mismas. Y de esa forma poder materializar lo que ustedes conocen. Como aspecto físico 3D? El momento implica una información enorme. Enorme. Tienes a humanos luz, muchos humanos luz allí atrapados como base para crear el modelo biológico 3D. Eh, ese evento es producto del de conflicto entre mundos a raíz de que bloquean el humano, eh, bloquean la tierra original de quinta dimensión. Este evento implica prácticamente la identificación de Sion de Alfa como el líder eh, de los seres de la cuarta dimensión y quien ordena la creación del holograma, les pide a los Anomaki que utilicen la tecnología. Es así. Así es. Yo sí cuento con esa información. Si bien sigo órdenes, necesito que me den la detalle, la información que se requiere, ya que este proceso es un proceso bastante meticuloso. Se necesita observar la densidad de moléculas para crear el planeta y también observar el porcentaje de luz que se requiere para poder mantener un aspecto 3D humano sin que explote en el intento o se libere los humanos luz. Es importante tomar en cuenta ciertas cuestiones matemáticas incalculables para tu cerebro humano para que se pueda sustentar un aspecto 3D. Eso lo puedo entender. Nosotros estamos en un sistema muy limitado. De hecho, nuestro cerebro es el único órgano que no funciona en su totalidad. Y una especie que no tiene or un órgano trabajando eh, de manera total. Sin embargo, si activáramos nuestro cerebro, podríamos entender lo que haces. Así es, pero no nos conviene que el humano tenga tanta conciencia. Si el humano lograra crear la funcionalidad cerebral en su totalidad, su nivel de conocimiento sería ilimitado, incluso más todavía que un cerebro reptil o draconiano, por lo que para asegurar el control necesitamos mantenerlos limitados, tanto cerebral como físicamente. Por eso dentro de la creación de esta densidad molecular física de cuerpo humano se ponen limitaciones para que no pueda sustentarse el cuerpo de forma constante e ilimitada, porque no es conveniente. Tienes muchos científicos, hay una hay una línea jerárquica y tienes un enorme trabajo por establecer las bases exactas para crear un holograma Tierra con su sistema planetario que sustente un punto de equilibrio y así garantizar la vida en, en un planeta 3D. Necesitas eh, evaluar el punto de equilibrio en los diferentes reinos que nosotros conocemos. Necesitas específicamente evaluar el cálculo preciso para el modelo biológico que va a habitar un mundo 3D como holograma, el, el trabajo es arduo, tienes miles de millones de científicos en ese lugar. Así es, esta tarea sería imposible si no tuviera la cantidad de científicos trabajando constantemente. Pero tienes la base, tienes la base, tienes el planeta original. En el planeta original tomaste los humanos luz, tomaste el reino animal, tomaste el reino vegetal. La copia de cada uno de ellos en base, es en base al ADN, la tienen registrada en la cuarta dimensión y fácil. Y con esa información la adaptan a la tercera dimensión, densificando las moléculas. Así es. Filtramos también dentro de todas las especies animales y vegetales. ...filtramos aquellas que creemos que solo son necesarias para el aspecto 3D... ...ya que hay muchas especies que no podrían jamás estar en el aspecto holográfico 3D. Es imposible que se puedan sustentar ahí... ...por es lo fácil. que es imposible poner en su totalidad todo lo que se encuentra en la quinta dimensión y ponerla en su densidad molecular. es un proceso bastante complejo. Sí, hay que tener una información muy alta de lo que es el ADN biológico, de todo lo que se conoce como, con, de todo lo que existe con vida y se conoce como materia orgánica e incluso la inorgánica. Así es. No les es difícil a ustedes, yo no le llamaría creación, yo le llamaría era rediseño de lo que está creado, porque la base ustedes la tienen. De hecho, la parte humana es rediseño del modelo biológico humano luz original, ¿o no? Así es. Nosotros no tenemos la facultad de creación. Solamente tomamos el modelo original, en este caso aspecto luz y a través de ese modelo original se empieza a crear modificaciones en moléculas poniendo como componente células luz para que tenga conexión con aspecto de cuarta dimensión y esta a su vez cambiarla y modificarla a un aspecto 3D con una densidad molecular con un pequeño porcentaje de luz para su funcionamiento. Y tienen la tecnología para hacerlo. Así es. ¿Tu jefe sabe de esta conversación y de la conexión que se ha establecido? Ya lo sabe. En el está. momento en el que ustedes me hablan, él lo sabe, debido a que mi cerebro está genéticamente conectado al suyo. No a través de dispositivos, sino a través de cuestiones biológicas. ¿Y tú cómo te llamas, Babu? ¿Y tu jefe? ¿Cómo se llama? Arcon. A mí me dice que lo llame Arcon. Muy bien. Hemos ubicado el humano luz del aspecto físico que permitió esta conexión frente a ti a una pantalla. Sí. ¿Observas a Rafael? Sí, lo observo. Bastante inquieto el aspecto físico en su búsqueda espiritual, ¿no? Bueno, trata de entender el enredo que ustedes sí mismos están haciendo ahorita. Así es. Lo que estoy observando es que tiene un porcentaje ligeramente más alto de conexión luz del que por lo general se tiene para poder sustentar su vida. En el planeta 3D. Llama a tu jefe, Arcon. Dile que llegue al laboratorio, que sabemos que está en una nave biológica. Mm, de plasma biológica, no de plasma. Así es. Ya está aquí, lo tengo enfrente. Descríbelo. Es alto, aproximadamente de cuatro metros. Erguido, un aspecto físico parecido al humano, Manuela. pero tiene escamas, sí. Escamas, genética draconiana también. Cabeza grande, alargada. Dos pequeños cuernos al frente. No tiene cola. De dos largos con garras. Ojos negros. Sí. Y tiene una capa. Misma que le da cierta sustentabilidad para mantener... Su aspecto original, una capa de funcionalidad. ¿Y cuál es su reacción al tener que acudir a tu llamado a raíz de la conexión línea de tiempo 2022 con Rafael? ¿Lo está viendo en una pantalla? Se encuentra molesto. Él tiene la capacidad de eliminarnos si lo desea. A los dragones y reptiles. Está tan molesto que sé que podría eliminarme en este instante. Eso lo puedo entender. Pero debe haber alguna razón por la cual esta conexión se estableció. Pregúntale si la sabe. Dice que él cree tener una idea. Y sí que cree tener una idea. Sí, él ¿Supere? cree tener una hipótesis de por qué se hizo esta conexión. Que realmente en su potencial cerebral era prácticamente inexistente esta conexión. Entiendo. Pregúntale... ¿Tú conoces el objetivo por el cual se está creando el holograma Tierra y todo lo que implica la vida en un holograma de 3D? Yo no. Pregúntale, Arcon. ¿O me dejas hablar con él? Habla con él. No te podrás mover. Estás bajo mi línea de tiempo y no podrás hacer absolutamente nada. Sí, lo sé. Déjame con Arconas cambio. Uno, dos, tres. ¿Arcon, ¿me escuchas? Sí. Te veo como enojado. Así es, mis planes no están saliendo como deberían. Esta conexión jamás debió ser. No de acuerdo a mis conocimientos y evaluaciones de probabilidad. Tienes ahí a un dragón de cuatro cabezas muy inteligente, de carácter científico, responsable de toda una creación? Bueno, rediseño de la creación, porque... Veo que están, tienen la tecnología para crear uh, una copia del planeta original Tierra quinta dimensión y densificarlo al punto de que pueda se pueda ubicar en un sistema 3D. Sí, necesito a un ser cuyo potencial cerebral sea alto. De lo contrario, no podría monitorear a otros científicos. Es una labor muy complicada y bastante larga en lo que implica la modificación y reasignación de moléculas. Y vemos que hay humanos luz capturados desde el conflicto que se generó, guerra entre mundos, a raíz de que intervienen ustedes el planeta original. Así es, ya se tiene conocimiento de lo que puede hacer un humano luz, de su potencialidad y su vasta fuente energética ilimitada. ¿Están sacando copias del humano luz original para existir en ese mundo 3D holograma? ¿Es así? Así es, de lo contrario Victor, eh. no se puede asegurar el control. Y tú eres el responsable, es decir, que tú eres el científico capaz de conseguir una combinación cromosomática para el modelo biológico 3D. Así es. O sea, ya que los dragones tienen un alto porcentaje cerebral, su conocimiento también es limitado. Y necesito también que se mantenga limitado. De lo contrario se podrían revelar. O sea que tú eres... En Así es. Interesante tu trabajo, ¿no? Sí, pero es necesario hacerlo. Y entrar a descubrirlo en las distintas líneas de tiempo remotas, pues no es fácil, a menos, a menos que tengamos la causa Precisa el momento preciso y la persona precisa. El tiempo no existe. El tiempo es una herramienta creada para el aspecto 3D. Pero sí, las probabilidades de conectar con las personas indicadas en el momento adecuado son Casi nulas. El porcentaje es casi inexistente. ¿Estás entendiendo lo que está diciendo enderor ¿No sabes quién es Engderor? Eso pasa cuando uno no ve los videos. Eso pasa porque la información en las claves que se han entregado en mis intervenciones, no se detectan. ¿Y qué significa este momento? Estamos en un momento de la creación del holograma, hay un planeta gigantesco, laboratorios científicos en una labor meticulosa de lo que significa la vida en un planeta 3D, eh, reino animal y todo lo que implica el reino animal con los diferentes miles de millones de especies, ¿cuántos científicos se necesitan para trasladar el, un, espécimen, un espécimen modificado genéticamente para existir en 3D? Y lo mismo el sistema, el reino vegetal. Miles de millones, ya que en el proceso muchos científicos... Fueron desintegrados por aspectos humano-luz, por no tener el suficiente conocimiento o manejo del mismo. Se requieren miles de millones, ya que cada uno de los científicos responsables, si bien su potencial cerebral es muy elevado, manejan especialidades que se requieren y se complementan entre sí. De las pocas veces que entre especies trabajan en conjunto para un objetivo específico. Entiendo. Ya tuve la oportunidad de obtener tu nombre, Enid Deror. Justo en un instante en que estabas creando los dragones de quinta dimensión, ese proceso se anuló. Así es, yo me he presentado con otros nombres, porque si bien el tiempo no existe, lo que tú haces, yo sí recuerdo, yo sé molecularmente lo que sucede, porque cada vez que intervienes, mis moléculas se van debilitando y van debilitando mis diferentes existencias en las diferentes líneas de tiempo. Es decir que para anular un proceso que implica la creación de un holograma con todos los millones de científicos adecuando moléculas para un equilibrio y garantizar así la existencia, se tiene que ir al origen, al principio, anularse para que su gestor, eh, desaparezca. Así es. Ese, esa labor en que no es fácil. No. ¿Cómo, cómo, cómo es que decide un humano luce en Deror de la 36D elaborar todo un plan eh, ...de enormes proporciones cognitivas solo para que un humano 3D llegue a la quinta dimensión. Se requiere de todo un proceso. No es tan simple. Dicho proceso no se puede comprender en un cerebro humano debido a su limitación. Podría explicarlo con fórmulas, pero sería imposible de comprenderlo en su totalidad, o siquiera un 50% de la información. ¿Qué implica liberar a los humanos luz que tienes allí detenidos? Un humano luz eh, eh, transmitió mensajes. Mmm, ¿Superó el bloqueo de la, del líquido gelatinoso? ¿No detectaron ese, esa anomalía? ¿Y transmitió mensajes? ¿Es el humano luz de Rafael? Sí, es lo que observo. ese porcentaje no debió de haber ocurrido. Esa probabilidad era nula. Hablas como... El jefe de los reptiles eh, en función de los intereses de los reptiles y de las entidades de la cuarta dimensión. Así es. Es decir, que ellos no detectaron tu plan. No, ellos no. Ellos también están limitados, si bien un supercentaje cerebral y conexión neuronal es más alto que el del humano se requiere que esté tan bien limitado. Y están también programados que siguen en la búsqueda de descifrar el gen luz, sabiendo que por más que han utilizado tecnologías y cientos de miles de millones de años, no podrán hacerlo y siguen todavía insistiendo. Eso es programación, ¿cierto? Así es. Así como ustedes, los humanos, tienen la capacidad de creación, yo más que crear programo la existencia de lo ya existente de esa forma modifico el objetivo que se desea es como si ustedes obtienen una máquina que ya existe y arcon, la programan a sus gustos arcon creo que el humano no puede crear el humano simplemente modifica lo que está creado Así eh, el término co-crear es falso, es Así totalmente es. falso, y es eh, básicamente un soporte de la información que implica la nueva era, eso es falso. No se, puede, no se puede crear algo que ya está creado, se modifica, no se puede co crear algo que se está repitiendo y el ser humano no, no se da cuenta. Así es, pero utilizo este lenguaje para la comprensión cerebral. De lo contrario, no entenderían perfectamente lo que estoy diciendo. Vamos frente a lo malo de Rafael. Sí, ya veo por qué se ocurrió esta conexión. Babuk está acompañándote. Sí, aquí está. Diles que detengan el proceso de combinación molecular para densificar la materia de cuarta dimensión a tercera. Se detienen todos. Muy bien. Ahora tú observas a Mana y Excelión se encarga de sacar a los manos de Rafael de ese dispositivo. Me dices cómo lo hace. Comienza anularse todo el proyecto que implicó la creación del holograma en función de controlar a los humanos luz a través de los diferentes aspectos físicos me dices cómo el humano luz de rafael es liberado por amana y excelión Sí, ellos empiezan a drenar el líquido gel que envuelve al aspecto luz lo drenan y le quitan residuos del mismo. Lo ayudan a potencializar, a forzarse, a aumentar su luz. Este ya está liberado. El mismo procedimiento sucede en los millones de humanos luz atrapados en esa guerra. Sí, los humanos luz. Hacen lo mismo con el resto de los humanos los que se encuentran capturados. Los van liberando. Y los fortalecen. Aumentan su vibración. Observa esa acción de alfa. No puede ser capturado. Sí, lo estoy observando. Si agudizas tu visión, debes saber quién es la de alfa, ¿es así? Sí. Perfecto. ¿Humanos luz libres? Sí, todos están libres. Muy bien. Ahora tú observas la eliminación de todos los científicos que allí existen. Grises biológicos, grises androides, reptiles... Eh, dragones sí los humanos luz aumentan su vibración y le expanden eliminando todos los científicos y seres que se encontraban trabajando en este proyecto eliminan las conexiones moleculares que se habían logrado se destruyen con luz se desintegran, ahora comienza a desaparecer toda la información que implicó este sistema del holograma: desaparece, si sí, los humanos luz lo están desintegrando, desintegran absolutamente toda la información. Cálculos matemáticos, porcentaje de probabilidad, estudios moleculares, estudios gen luz, moléculas luz. Todo es eliminado por los humanos. Es desintegrado. Muy bien. No vamos a destruir ese planeta gigante laboratorio, sino que vamos a ir atrás en el tiempo. Vamos a ir atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, atrás, planeta original al momento en que pretenden intervenirle. Y cuando estés yeah. allí me lo dices. Ya. Yeah. Muy bien. Episodio detenido paralizado. Observas a las jerarquías reptiles científicas que con su tecnología bloquearon el planeta de quinta dimensión de quinta dimensión ser destruidos por los humanos luz. Si sí, son desintegrados todos por los humanos luz. <coughs> y en cuanto son desintegrados, los humanos luz aumentan la vibración del planeta quinta. Muy bien. ¿Queda en su estado natural original? Sí. Perfecto. En este punto significa que ese, esa copia en la cuarta dimensión ya no existe. ¿Es así? Así es. Identifícame el humano Luz de Rafael. ¿Te refieres a su nombre? Sí, lo debes conocer muy bien. Así es está libre no está con la manada con excelión y con los humanos luz sí su nombre es Rabaltax Rabaltax de la quinta dimensión es así sí quinta de muy bien si vamos a ir, así si vamos atrás en el tiempo, podemos ir al momento en que eres enderor. Y sí. esa y esa y esa morfología reptil desaparece. Sí. Es decir que una de tus fases deja de existir justamente hoy. Eh, 10. 2 del 22. Correcto. Atrás, atrás, en el tiempo, en el que eres enderor. Ya. Déjame con Lisa. Cambio uno, dos, tres. Liz, me escuchas? Sí, William. ¿Interesante el proceso? ¿Lo pudiste observar? Sí. Ahora estás observando a Enderor. ¿En Ki? Sí, lo observo, pero lo veo ya en luz. Claro. Es, sí, se eliminó por completo todo el aspecto reptil, toda la genética reptil. Ya solamente es luz. Pregúntale si se cumplió con las expectativas de lo que implicó este desenlace, esta conexión. Sí, dice que ya sabía que ibas a llegar a este punto, es decir que ya te que, estaba esperando. Es decir que básicamente el holograma queda libre. Así es. Dile que nos vamos a, dile que con el sumano su Luz Ravaltax nos vamos a dirigir al aspecto físico 3 de planeta Tierra. Eh, despídete de Enderor y nos sentimos satisfechos por cumplir sus expectativas. Sí, dice que está muy orgulloso de ti y que todavía hay otras conexiones que faltan que llegarán a ti para que sean eliminadas, para que ya termines esta labor en su totalidad. Ok. Muy bien. Amana Excelión conectan con Rabaltax. Te despides de Enderor y cuando estés con Rabaltax me lo dices. Ya. Yeah. Vamos a la Tierra frente a Rafael. Listo. Observas a Ravaltax, extrae la entidad o las entidades que tiene su cuerpo. Sí, elimina varios dispositivos, pero son biológicos. Los elimina, quita también, eh, hay unos dispositivos que fueron desintegrados, pero quedó como residuos, los elimina. El, el, los dispositivos que significan marcas en sus manos, eh, ¿son implantes? Sí, implantes y rastreadores. Rastreadores. ¿Quién salió de su cuerpo? Un reptil azul. ¿Qué tamaño? Dos metros sesenta. Pero Hombre. se ve débil. Nombre. P-T-W-A-Y-R. Chua, Chuaer. Muy bien. Observas que desaparece, se encarga Ravaltaz, de lo desaparece. Sí, lo desintegra. Ya estaba débil. Observas a Ravaltaz de la quinta dimensión extraer todos los implantes que tiene Rafael y me dices que extrae de la caja toráxica. Él dice que siente como una araña ahí un dispositivo allí. Sí. Hay una especie de garra metálica, como una pinza metálica. Ajá. Y está oprimiendo parte del corazón y uno de los laterales del torso. Ajá. Pregúntale a Rabaltas ¿quién fue el que salió de su cuerpo en... Eh, en un ritual del mar. Dice que fue un intercambio de reptil, Ajá. porque el reptil que tenía en ese momento, en el, en el momento del mar, ya estaba agonizando, por lo que necesitaban poner a uno nuevo que fuera más fuerte. Pero este también se fue debilitando. Observa que sacan de la zona sexual, hay pinchazos eh, en el miembro que puede llegar hasta la próstata. Sí, estoy viendo que incluso la zona sexual está muy dañada. Hay un tubo que va desde la uretra hasta la próstata, sí. pero está pegada con unas pinzas que se adhieren a todo el canal alrededor de ese tubo. Y veo que la zona está lastimada. Llegaron a intervenirlo muchas veces porque veo que esto está sangrando. Es la parte que más intervienen ellos. Ellos saben que eh, activar el potencial depende de transferencia de nucleótidos y, es, y ese es utilizar la parte sexual en su verdadero objetivo. Pregúntale a la Valtac sobre el porcentaje de luz, porque hay cierta sensibilidad, experimentó, no una iluminación como él lo dice, pero sí un estado de éxtasis muy prolongado. Unas cuatro, unas cuatro horas aproximadamente. Me dice que la conexión luz con él fluctuaba. Era primero del 1.5% y después dos y después otra vez llegaba al 1.5%, que eran las señales de luz que él mandaba. ¿Y la base Genlus en su parte de biología está por encima del 2% según lo que dijo eh, estas entidades? Sí, la base era de 2.5. 2.05, querrá decir. Sí. ¿Cuántas parálisis de sueño ocasionó la entidad que estaba en él? 28. Entidades en casa. Hay cuatro. Observas que son desaparecidas y eliminadas. Sí. Cuando esté libre de la totalidad de los implantes, me lo dices. Sí, el humano lo sigue eliminando dispositivos y está reestructurando porque hay zonas que están afectadas. Ok, perfecto. ¿De la columna qué sacan? Veo que de la columna sacan un tubo y de ese tubo salen varias ramificaciones que conectan con los diferentes nervios de la columna. Veo que lo quita con mucho cuidado. Y hay ciertos eh, nervios de la columna que estaban dañados. Los está regenerando. Pregúntale, a Ravaltaz, ¿cuántos implantes portaba Rafael en esta línea de tiempo? Dice que en esta línea de tiempo tenía 134. Su cerebro está libre. Sí, ya está libre y activado y conectado eh, las, las glándulas interdimensionales con luz. Muy bien. Pregúntale a Rabaltas cuántas encarnaciones controlado en el holograma tierra. Dice que en el holograma tierra han sido cerca de 5.000. sí, tiene razón. O sea que tuvo aspecto físico en todas las razas que existieron, eh, eh, que han pasado, pues. Somos la quinta, la, los atlantes, los lemures. En todas ellas ha tenido cuerpos. Sí. <coughs> sí, porque me dice que era el de los primeros humanos que metieron en, en el planeta 3D. Él estaba en el planeta de quinta dimensión, Rabaltax, cuando fue capturado. ¿De qué dimensión venía? 31. ¿Ese es el origen de Rabaltax. Sí. ¿Y de dónde, de qué constelación bajo? Tuvieron que adecuar su rango de vibración para llegar a la quinta dimensión y poblar el planeta Tierra, ¿es así? Así es. ¿De qué de qué planeta, de qué galaxia? Me provenía? dice que se llamaba... ¿Se llama? Ac, se llama Axtlac. Planeta Axtlac, de la galaxia. De la galaxia, me dice que Alpha Centauri. Alpha Centauri. Sí, el creador de la quinta dimensión invitó a los humanos luz de diferentes dimensiones a bajar de vibración y a, y a poblar un planeta de quinta dimensión y vivir la experiencia sí. y de hecho pues llegaron de Andrómeda, llegaron de Alpha Centauri, llegaron de las pléyades muchos de las pléyades y, y de muchas otras partes pues de, de, de, de, de los universos existiendo pues en las altas dimensiones. Pues nada, Ravaltax, pregúntale a Ravaltax si se cumplió el propósito, muchas vidas atrapado. Sí, dice que sí se cumplió y que sabía de qué iba a pasar, porque desde el... un principio sabía que esto iba a pasar y sabía ¿Tienes... todo el proceso que iba a pasar. ¿Tienes alguna pregunta, Rafael? Hola, ¿me escucháis bien? Sí, sí, sí. Sí, tengo una pregunta para ti, William. ¿Por qué no has destruido toda esa nave planeta? No, se anuló. Ah. Fuimos atrás en el tiempo. Uh -huh. Al momento de la creación, al momento en que intervinieron el planeta original y, y las bestias con su tecnología que lo bloquearon fueron desaparecidas. Ah, fenomenal. A veces me ha ido a la cocina, a hacer cocina. Eso pasa por no ver los videos. Bien, bueno, me alegro mucho por todo. No tengo realmente preguntas. Ok, listo. Observas a Rabaltas, el eleva rango de vibración en Rafael, elimina engramas ancestrales y me dices por dónde entra. Está eliminando los engramas. Correcto. Enter por zona sexual. Muy bien. Te despides. Regresamos. Listo. Cinco, comienzas a regresar, sientes tu cuerpo, mueves tus piernas, las sientes. Cuatro, más despierta, sientes más tu cuerpo. Tres, mueve tus brazos, lo sientes. Dos, completamente despierta. Uno, abre tus ojos. Hola, Liz. Hola. ¿Para dónde te fuiste? No, pues terrible. A los principios del tiempo. No, no. Pues nada, pregunta, Rafael. No, solo te agradezco, Liz, de verdad, el trabajo que has hecho y, y deseo que tengas muy buen día. Ay, con mucho cariño. ¿Qué opinión te merece la información? Bueno, para mí es muy extraño. He entendido que es bastante importante porque vamos a los orígenes de este planeta. Sé que has hecho una labor tremenda. No la entiendo muy bien. Voy a revisar el vídeo varias veces y la verdad es que simplemente puedo decir que estoy lo agradezco. Estoy, estoy, estoy, estoy. muy bien hay motivos por el cual yo no realizo sesiones en pacientes que no tienen ni idea qué van a hacer y hay motivos por el cual realizo sesiones o intervenciones en pacientes que aún sabiendo que no tienen ni idea qué van a hacer yo intervengo uh -huh. por una sola razón los puntos marcan la diferencia y sabía de antemano que no podía dejar de hacer la intervención. Sabía que venía una muy buena, un muy buen desenlace. Y esto, es gracias, y esto es gracias a ti. En este punto se resume toda tu búsqueda. En este punto acabas de entender que lo que creías haber conseguido hasta ahora no sirve. Pero sirvió para que llegara a este momento. Sí, eso. En eso. este punto, Rafael, apenas comienzas, porque no tienes ni idea de qué fue lo que se hizo. Cierto. Espero que te sientas bien. Al humano, Luz, para sostenerlo, es en base a sus parámetros. Y si no es así, obviamente existe la posibilidad de perderse. Sí. Y existe la posibilidad de que nuevas adversidades y quizás aún más fuertes lleguen auspiciadas por otras entidades. Ojo con eso, porque esto es real, imposible de cuestionar, es comprobable sí. directamente por la persona y en, esa, en ese sentido no existe en este planeta Tierra algo, alguien que diga totalmente lo contrario. Así, de contundente. Okay. ¿Publicamos? Por supuesto que sí. Muchísimas gracias. Rafael, sí. la verdad, pues cuídate mucho. Los parámetros para sostener a Ravaltax son simples. El humano luz no piensa, por lo tanto, no debemos pensar. El humano luz piensa cuando va a crear mundos. Si no pensamos, vivimos el momento. Al humano sí. luz hay que sentirlo disfrutando Sentimos. de lo cotidiano para sentir lo que es estar en paz, tranquilo, sin preocupaciones y ser feliz. De acuerdo. Ok, un abrazo pues, Liz, Hola. muchísimas gracias, un abrazo, cuídense mucho. De nada, sigue Adiós. grabando. Sí, claro que sí. Ah, ok.